Hoy estamos a 20 de junio de 2020. Me gustaría abordar una de las preguntas que me ha formulado una oyente. Cristina, amiga mía y a la que mando un beso. La pregunta es la siguiente. ¿Qué aporta el nudismo en mi vida? Creo que puedo resumirlo en cinco puntos. El primer punto, la autoaceptación. ¿Quién no tiene complejos físicos que no se atreve a mostrar en público? Yo los tengo. Y me he dado cuenta que en cierta manera me he sentido esclavo de la apariencia, de ser aceptado a toda costa, de sentirme obligado a no mostrarme realmente como soy. Estaba tan empeñado en mostrar a los demás lo que ellos querían ver de mí, ...que cuando he tenido la oportunidad de mirarme a un espejo... ...no he sido capaz de reconocerme. Hoy puedo decir que acepto quien soy... ...física y personalmente. No me preocupa excesivamente ser aceptado por los demás... ...y digo excesivamente... ...porque al fin y al cabo... ...sí que me preocupa ser aceptado por aquellas personas que me importan. Por supuesto que me gustaría mejorar físicamente... Pero he aceptado que he cumplido 45 años. Que tengo una profesión sedentaria. Soy programador. Que tengo dos hijos. Y otras prioridades que son las que realmente me dan la felicidad. Y sí, hago ejercicio. Pero lo que quiero es estar físicamente sano. No quiero llegar a los 70 años con 120 kilos y que no me pueda mover del sillón me niego en rotundo ¿vosotros cómo os veis con 70 años? a mí me gustaría verme viajando como Phileas Fogg en la vuelta al mundo en 80 días tomando el sol desnudo con mi mujer en las mejores playas donde se pueda hacer nudismo segundo punto el respeto cuando me he aceptado a mí mismo, me he dado cuenta que soy más tolerante con los demás. Más respetuoso respecto a las, a las apariencias físicas. ¿Tú no has juzgado nunca a alguien por su apariencia física? Porque yo sí que lo he hecho. Y todavía alguna vez lo sigo haciendo, he de reconocerlo. Es algo con lo que me he educado desde muy pequeño. Estereotipos de bellezas marcados por las modas y que además no se portan justamente con las personas que se salen de estos canones. La experiencia me ha ido enseñando, pero tengo que reconocer que caigo en la superficialidad como cualquier otra persona. Me da rabia, porque sé que puedo estar perdiéndome a una persona maravillosa, así que en la medida que puedo lo combato. ...el ser más consciente de ello... ...me ayuda bastante. El punto número tres... ...es darme cuenta... ...de quién me acepta tal cual soy. Durante mucho tiempo... ...mis familiares y mis amigos... ...no sabían que yo y mi familia... ...somos nudistas. Ya que me importaba... ...lo que pudieran decir... ...en el trabajo o cómo se lo fueran a tomar mis seres queridos. Un día aprendí que cuando quieres a alguien lo aceptas con sus virtudes y sus miserias. Y si no es así, entonces es otra cosa. Es una relación que se basa meramente en una transacción de favores interesados. Y eso conmigo no va mucho. Así que, el decirlo, lo tomo como si fuera un filtro. Un filtro además muy, muy efectivo para detectar quién me acepta realmente como soy y además ver si me quieren de verdad. Yo he tenido la fortuna de darme cuenta de lo estupendamente rodeado que me encontraba ya que a todos aquellos a quien se lo he dicho se lo han tomado con mucha naturalidad ...y lo han sabido respetar, aunque no lo compartieran. El punto número 4 sería el gusto por disfrutar de la naturaleza desnudo. Yo ya era un amante de la naturaleza... ...y algo que ha añadido valor a esto es aprender a disfrutarla desnudo. Sé que puede sonar un poco raro en plan... ...venga, vamos a abrazar árboles... ...pero no me refiero a esto... ...sino en el sentido en el que yo he aprendido lo que significa ser naturista... Es decir, disfrutar de los elementos de la naturaleza, la calidez del sol por todo tu cuerpo, bañarte desnudo y no tener algo pegado en tus zonas íntimas durante y después del baño. Os invito a escuchar mi segunda locución donde hablo de mis primeras experiencias para que lo entendáis mejor. El último punto, el quinto, sería una socialización más autónoma auténtica, al menos para mí. La sociedad que me ha tocado vivir me hace sentir que es muy superficial. Me ha llegado a costar el profundizar con otras personas. ¿Quién no ha juzgado en alguna ocasión a otra persona por cómo va vestida? Porque yo lo hago, ahora menos, pero lo sigo haciendo. En una playa nudista, desde luego, este problema no lo tenemos. Creo que hay dos puntos claves, por lo menos en mi experiencia como nudista, que una vez experimentadas me han hecho ser consciente de que realmente soy nudista. La primera ha sido superar estar desnudo públicamente, cuando he empezado a disfrutar de la naturaleza con todos mis sentidos. Y el segundo, cuando me he visto hablando con otros nudistas con total naturalidad. Podría parecer que al estar desnudo pues eres más vulnerable, que estás más indefenso. Pero yo lo he sentido al contrario. Cuando han pasado ya unos minutos, me he sentido cómodo y la persona con la que estaba hablando he visto que agradecía mi charla. Es una sensación muy agradable. Cuando la otra persona no está interesada, la conversación es muy breve. Pero cuando la conversación fluye, es una sensación estupenda. El verano pasado... Hicimos por primera vez una quedada nudista en un grupo de WhatsApp en el que llevábamos casi un año. Apenas participábamos porque intentábamos disfrutar de, de, bueno, pues del nudismo más solitariamente. Pero les iba leyendo de vez en cuando y veía el rollo que se traían. Estaban cansados de mirones, de plastas y gente con doble intención, por lo que el grupo me empezó a dar confianza y fue por lo que nos animamos a conocerlos mejor. Porque el ir a estos sitios nudistas, tú solo... Mmm, a ver, está bien, pero echas de menos algo. Así que nos decidimos ir a esta quedada. Inicialmente iban a ir un par de mujeres, por lo que, bueno, pues mi mujer también se animó. Y también parecía que podían ir más familias. Así que también decidimos ir con los pequeñajos. La sorpresa fue cuando vimos que, pocos días antes de ir, la gente se estaba empezando a echar para atrás y solo quedaban hombres. Desde luego, si nos pillan otra, los prejuicios, desde luego, nos hubieran, nos hubieran dejado en casa. Hubiéramos cancelado el ir. Pero no fue así. Dejamos las ideas preconcebidas aparca aparcadas. Fuimos y desde luego no nos arrepentimos. Fue una experiencia estupenda. Nos hicieron sentir muy cómodos, nos sentimos profundamente respetados y mimados y se portaron de campeonato con los pequeñajos. Luego repetimos una segunda vez ya con más gente, había ya más mujeres. Debe ser que la primera experiencia al contarlo nosotros pues animó a más gente. Y en estas experiencias, en estas quedadas, nos hemos encontrado con personas encantadoras. Y estamos deseando que, que, bueno, pues que ya pase todo el tema del coronavirus para volver a quedar con ellos. Esto no significa que el colectivo nudista eh, esto, o sea, sea perfecto. No lo es. Todo aquello que está formado por personas es imperfecto. Y siempre... ...alguien se va a aprovechar... ...de estos grupos... Eh, ...nudistas... ...pues... Eh, ...pues... ...para satisfacer... ...otras cosas... ...hay mirones... ...hay pervertidos... ...y hay maleducados... ...vuelvo a insistir... ...está formado por personas... ...no es perfecto... ...por eso es importante... ...que formemos un grupo bien avenido... ...por supuesto con sus diferencias... ...pero que nos podamos complementar... ...unos a otros... ...y nos sentamos acogidos... Resumiendo y como conclusión, el nudismo ha aportado en mi vida la aceptación de mí mismo, el respeto por los demás, darme cuenta de lo bien rodeado que estoy, el gusto por disfrutar de la naturaleza desnudo y una socialización que no me podía imaginar y que me está aportando grandes experiencias personales. Si os gusta mi contenido, vuestros likes me animan a continuar con esta afición. Si no os queréis perder eh, un nuevo audio, suscribiros al programa. Y recordar que estoy en las plataformas de ebooks y Twitter como NaturalmenteBot, en YouTube como NaturalmenteBlog, y vuestros comentarios y críticas serán bienvenidas. Os espero, naturalmente, en mi próxima locución.